Asistimos al 36 º Festival Flamenco. en San Pedro Alcántara, organizada por la Peña Flamenca de San Pedro. En el cual, bueno, pues todo lo que forma parte eh, de, esta, de esta peña acudirán hoy. porque es un día grande para ellos, ya es que los grandes artistas van a actuar que vienen desde fuera y son muchos de ellos vienen ya bueno de familia de familia artista de mucho renombre y reconocimiento hoy me parece que escucharemos todos los palos como los tienen acostumbrado así que va a haber para todos los gustos porque a algunos le gustará más el tango a otro otro palo del flamenco bueno la verdad es que estando aquí en este escenario tan maravilloso que además lo va a presentar salvador de la peña un año más que según me dijeron ellos en el estudio de televisión que Así lleva casi todos los años, no todo, pero casi todo. Vamos a intentar entrevistar a otros artistas o algunos de ellos y también a ver si podemos coger también a Salvador de la Peña, a ver que me tiene que recordar todos estos años, cómo ha sido su comienzos y cómo lo ve desde este punto de vista el día a día. Bueno, pues vamos con los artistas antes de que dé comienzo las actuaciones que va a ser en breves momentos. plató a plató ¿no? esta información de este festival flamenco ya por fin estamos aquí en el escenario prácticamente donde están ensayando un poquito pero ya mismo va a empezar porque ya son casi las 10 y es el horario que estaba previsto juan galán lo tiene todo atado muy bien atado es aquí a todos los artistas y está bueno todo preparado no Sí, yo creo que sí eh, hemos trabajado la directiva en pleno para que esto llegado el momento empiece y, y, y, y siga el curso el, el que se espera ...que los artistas tengan sus sonido ...como ahora mismo están terminando de ensayar... ...y luego todo el entorno de camerino ...en fin, la barra... ...todo to, to, to coordinado. vamos han contar un poquito quién va a abrir... ...el espectáculo flamenco en sí, esta bueno, ocasión... ...y quién va a continuar, quién va a Había otra idea, pero al final hemos adaptado... ...para que no haya repetición seguida... De, ...en los temas de, de flamenco... ...he cambiado el, el, el orden... ...y ahora en la primera parte van a actuar el cuadro de baile... ...Andalucía, Arte Andalucía... ...después va a cantar Jesús Méndez de, de Jerez... ...y cierra la primera parte en Remedio Reyes y su grupo... ...que esa primera parte va a ya estallar... ...ahí vamos a cortar ahora y rabo. ...y luego ya la segunda parte... estarían Luis Perdiguero, Dante Quera, ...y terminaría, cerraría este sábado que está de moda... ...y que está en toda España ahora mismo que es Antonio Reyes... ¡Madre mía, qué madre mía. Nos lo presenta el Rol de la Peña, que ha sido también, como ya sabéis... ...y bueno, pues esperemos que se vaya llenando el aforo, que se vendan más... ...porque es la única forma de pagar a los artistas cuando ahora, cuando terminen. Bueno, la ha bueno, había anunciado previamente, con lo cual yo creo que ya hay gente... ...prevenida, que ya tenía su entrada, ¿no? Ya de antemano, más los que vengan de última hora que siempre. Hay ¿no? muchas entradas vendidas, gracias a Dios, está, vamos bien, vamos bien... Eh, ...lo que pasa es que claro, todavía es casi de día... Yo no sé si era por efecto de, de esto del eclipse de luna, que, que tenga su efecto, pero bueno, eh, la gente a partir de la... ...aunque empecemos a las 10, vamos a aguantar un poquito, siempre se aguanta 15, 20 minutos, a las 10 y media... ...es realmente cuando va a empezar el baile, y entre 10 y media y 11 y cuarto es cuando se llena el, el aforo... Eh, ...la gente que se espera que venga va a venir sobre esa hora. Los españoles de mí son un poquito reacios, a llegar puntuales, ¿verdad?, es, Esta, es una ...espléndida Juan que claro. hace calor... ...pues la verdad es que apetece estar en la calle... ...y sí, bueno sí, con sí, este sí. festival... ...que es único bueno... ...vamos a procurar hacerlo al aire libre... ...este año parece ser que según dicen... ...pasaríamos a otro sitio que está cerrado... ...que es en la Azucarera, en, en el Ingenio... ...pero vamos nada, nada comparado con lo que es... ...el espacio libre en verano... ...donde la gente, en fin, tiene más expansión ¿no?... ...como más libertad ¿no?... ...y... Bueno, aquello creo que se ha, se ha puesto muy bien, era, ha crecido el aforo de, de, de la azucarera del teatro, y yo creo que aquello va a estar bien, de, en todo lo, lo que es sonido, ¿no? la acústica creo que ahí es estupenda, y yo creo que, en fin, el flamenco se va a hacer de una forma o de otra, y ya nos adaptaremos, ya nos adaptaremos. Eh, volviendo a los artistas, ellos tienen libertad plena para hacer eh, los temas que ellos prefieran o también hay eh, por vuestra parte de La Peña alguna petición. Suele haberla, o sea, alguna petición que nos guste, mira, acuérdate de hacer esto hacer aquello. ¿no? Pero en realidad todos traen su programa y los artistas ya tienen mucha experiencia, ¿no? Están ensayando en el camarino, pero se están viendo. y eh, si está actuando uno, el siguiente. ...y uno termina con, con bulería o malagueña... ...no va a hacer lo mismo... ...cambian los palos, lo hacen de otra forma... ...no, no, en eso no hay problema ¿no?... ...se hace a menos, no, no es cansino ¿no?... ...se, se supera, sí, sí, ...¿cuándo está uno más nervioso?... ...¿cuándo está preparado todo antes el previo... ...o ahora que ya está puesto todo yo en marcha?... Ya, eh, ...yo cuando ya veo el, el ambiente y escucho de ensayar... ...y veo que ya los artistas están llegando... ...y, y que está todo controlado... ...ya los nervios empiezan a ser menos ¿no?... Eh, ...la verdad es que son unos días fuertes... De, ...de todo lo que ha sido rueda de prensa... ...en fin, en los medios de difusión... ...ahí se pasa un poquito de nervio... ...hasta que no va saliendo de todo lo que tienes que hacer... ...que ya te queda menos que hacer... Y ...ahora es cuando ya... ya mismo estoy tomando la manzanilla... ...en cuanto que empiece el cuadro arte de Andalucía... ...este yo la barra tomando la manzanilla... Estupendo, ...ya sabiendo que todo va por el cauce que, que se esperaba ¿no?... ...sí, bueno, soy un gran equipo... ...y la verdad es que estoy doy sí, la enhorabuena el por ello... ...y a disfrutar de... Gracias, gracias delusionman San Pedro, Pepe y Elena. Un beso muy grande. Gracias. Hablamos con Jesús Méndez, aunque muy conocido por, el, por la familia, la manera Que la verdad es que nosotros también muchas veces mmm, confundimos los nombres. Se habrá seguido ese apodo, bueno, sí. porque son grandes artistas, ¿no? De este elenco, ¿no? Como vosotros, ¿no? La verdad es que no sé si. si... ...te gusta ¿no? que te sigan llamando así o... ...sí Jesús Méndez, bueno mi nombre es artístico y la verdad es que no se puede cambiar... ...porque si no confunde mucho al público y es bueno mantener tu nombre ¿no? Sí es verdad, bueno hay una noche espléndida pues sí. en el que va ella mismo al el escenario... Eh, ...cuéntame un poquito qué has preparado, qué temas para esta noche... ...bueno pues venimos con los cantes nuestros de típicos de la tierra de Jerez ¿no? ...como son la, la Soleá por Bulería, la Ciquirilla, la Bulería... ...y entre medio pues, no sé si haremos cientos tangos, haremos alegría... ...ya vemos, vamos viendo según el momento cómo nos encontramos ¿no?... ...pero la verdad que con muchas ganas de venir aquí a San Pedro Alcántara... ...porque es un festival que, que han pasado grandes artistas siempre... ...para pues, mí es una responsabilidad y a la vez un, una satisfacción muy grande ¿no?... ...el poder estar de nuevo aquí este año. ¿Cómo lleváis ya la temporada? ¿Tenéis ya muchos encargos, giras? Pues sí, la verdad que llevamos to, todo el verano gracias a Dios... ...trabajando todos los fines de semana... Y, ...y tenemos todo el mes de agosto por delante con, con mucho trabajo... ...la verdad es que tenemos cerca de 15 festivales este verano en agosto y... ...y con, muy ilusionado ¿no? Pues, ¿tú habéis venido hoy para actuar en el escenario? ¿Quieren mencionar? Sí, viene Manuel Valencia a la guitarra, Manuel Salado con Las Palmas... ...y Tate y Juan Ramón Reyes a Las Palmas también... Bueno, ...somos cinco y venimos a entregarnos y a dejarnos ahí alma como siempre es pues el nivel de esta edición, de este 36 Pues un cartel de primera, ¿no? Porque la verdad que Antonio Reyes, Remedios Reyes, Luis Perdigueros y el cuadro, pues yo creo que un festival súper completo y, y con nombres de, de importancia en el mundo del flanco. ¿no? Bueno pues te vamos a dejar que te os vayáis preparando porque en qué lugar vas a estar? El segundo. El segundo, o sea que ya. Estamos ya estamos a punto Entonces de ya te en dejo de de para que, vale. para que vamos a ver en el escenario Muchas en gracias. breve. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Por tu Gracias. Thank you. Antes Con una jena más blanca, la abuela, me manda por alegría mi banca, con una vela prima, con una la ¡Vamos a pasar! La picada de vida. y de la forma que te Es un placer también poder entrevistar a Remedio, rey a la familia, rey de toda la vida tan conocida. Maya canta, baila, todo, lo que me eche. Lo que me <risas> eche, lo que me eche. Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras aquí en este escenario sanpedreño? Pues mira, yo estoy muy contenta, la verdad, porque el año pasado, pues la verdad es que tuvimos éxito, ¿no? Y a la gente le gustó y, y bueno, yo estuve súper a gusto. Y este año, pues volver otra vez aquí, pues para mí es un, es un lujo, la verdad. Muy contenta. Pero ...tú has nacido ¿no? con el cante y el baile... una familia relleno, lo más conocido, ¿no? Quizás. Sí, yo gracias a Dios pues nací en una casa... ...donde se escucha siempre flamenco... ...y, y bueno y, y desde chica pues lo he, lo he ido escuchando... Y, ...y comiendo y bebiendo y a dos horas pues... ...no podía salir otra cosa que lo que ha salido. Bueno, va de gira este verano, tenéis mucho trabajo por delante... Gracias a Dios sí, hemos tenido varios festivales en el mes de julio y bueno y agosto pues se presenta exactamente igual con bastantes festivales y, y de aquí para allá y todo el tiempo con las maletas. Bueno, ¿qué vas a dar esta noche en el escenario? Cuéntanos. Oh, ¿eh? yo, lo, yo 100% <risa> y si puede ser 120, mejor todavía. Yo siempre intento de que, de, de que a la gente le guste, de que echen el ratito conmigo, de que, le, de que les guste lo que yo hago. Y, y bueno, y siempre intento dar lo máximo que yo pueda, por supuesto, para el público que se lo merece. ¿Con qué vas a empezar? Eh, pues seguramente empezar empezaré por solear. ¿Por solear? Sí. Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por su trabajo, gracias. que es maravilloso. Y te vamos a seguir hoy también. Venga, ¿sí? pues muchas gracias. gracias a ti. ahora. Bueno, tenemos el mejor presentador, lo hace que lo borda, Salvador de la Peña, la verdad siempre es un placer escucharlo porque se nos hace muy ameno y nos explica todo tan bien y es tan bonito escucharle, Salvador, la verdad es que yo sé que tú llevas desde de, de, de, de los principios, no desde el principio, pero esta es la 36ª edición, pero tú llevas muchísimos años presentando este festival flamenco, llevo, llevo los 36 años, los 36 sí, años. sí, porque empezamos en el, en el campo de fútbol, en el campo municipal de fútbol, ...y luego ya lo pasaron a otro lugar, a una caseta... ...y luego ya pasó ya al patio del, del colegio... ...donde normalmente se está haciendo... ...la verdad es que eh, con mucho sacrificio... ...la Peña Flamenca de San Pedro... ...ha sabido tener una continuidad... ...de cada uno de los presidentes... ...que han ido pasando por aquí... ...entonces eh, con esfuerzo, sin lugar a duda ...también la ayuda, ayuntamiento, tenencia de alcaldía... ...y sobre todo un grupo de comercios... ...que han aportado cantidades... ...para que se pueda hacer el festival... Creo que esta noche es un cartel muy bonito en cuanto al cante, al baile y a, y a la guitarra, al toque y la gente que se den cita aquí en la noche de hoy pueden disfrutar bastante. Uh -huh. Bueno, eh, me imagino que te has preparado una presentación para esta noche que nosotros vamos a escuchar y a verte, ¿no? Pero ¿podrías um, explicar un poquito en qué te vas a basar en esa presentación? Yo siempre, eh, yo siempre desde todos los años, lo mismo el sábado pasado, en la cala, el anterior que estuve en el Car Sarabonela, el sábado próximo en el Festival de Ogen, en fin. Yo siempre mmm, voy a mirar al cantador, como afortunadamente los conozco a todos, porque los he presentado a, a, a todos o casi todos, entonces mmm, lo único que. ...que si me, me voy fijando o preguntándole... ...es eh, si ha grabado algo nuevo por decirlo... para decir, pues mira ha grabado este CD este nuevo... ...porque claro, antes hablábamos de disco y ahora de CD este ...yo soy del vinilo de toda la vida... ...entonces eh, esa es la única, el único tema... ...y luego también de qué zona... Mmm, ...pertenece ese artista... ...porque no canta de, el compás, el, el cantador de la zona de Jerez de Cádiz... ...que el de la zona de Córdoba o Málaga o Almería o, o Sevilla ¿no?... ...cada uno tiene, o Huelva, cada uno tiene su punto especial... es como los y, hecho, ¿no? En la, sí, ...sí, cada uno, ¿no? sí y a uno le dan más, o sea, le, tiene más énfasis en el compás que, que otro... ...y, y eh, también le voy hablando con los cantadores antes... ...porque según el público hay que mm, decir... ...mira no te metas mucha hondura, Honduras... ...vamos a ir un poquito livianito... ...porque, porque aunque dice él, él, una de las coplas... ...uno de los cantadores dice... Él, eh, ...todo el que dice ay, ay es señal que la dolío ...todo el que dice ay, ay... ...pero hay gente que, que no está muy metido en el tema... ...y cuando escucha mucho ay, ay, ay, ay... ...se va para el hospital directamente... ...porque se cansa ¿no?... ...se va del festival... ...entonces hay que hacerlo un poquito suave... ...un poquito suave. El ...no lo entiende todo el mundo... ...lo que ha dicho Salvador... ...que el flanco puro y duro ¿no?... ...sí, sí, sí, sí... ...yo pienso que la gente... ...como os decía antes... ...lo va a pasar muy bien... ...y, y va a disfrutar de esta noche". Esta noche no vamos a tener que el año pasado con Parejo Obregón, la verdad es que hice una entrevista muy bonita, era encantado, que familia también de artista-artista, pero este año no nos no vamos a tener o sí va a venir también? No, no, no, no, este año abre el, el grupo de flamenco de aquí, de, de, de, de San Pedro, eh, Arte de Andalucía, abren ellos, luego sigue en el mismo nivel Jesús Méndez. ...luego Medio Reyes, hay un, de, un pequeño descanso... ...luego la segunda parte la abre Luis Perdiguero... ...y cierra el cantador chiclarero Antoñito Reyes... ...creo que muy completo y el cierre... ...espero que la gente no se vaya muy pronto porque... ...hay gente que se cansa y a mí me da una pena... ...cuando sale el último cantador... ...si es después de las dos y media de la madrugada... ...y se queda casi, casi solo... ...entonces me da mucha rabia de eso ¿no?... ...espero que no sea así y que la gente aguante un poquito porque yo creo que no va a estar no va a ser excesivamente largo creo que va a estar muy bien muchísimas gracias por atendernos y vamos a estar aquí también escuchando, escuchando el claro que sí le verdad que me encanta para sí. bueno, toda la buena gente que os sigue un abrazo muy grande y que, que lo paséis muy bien Gracias. Bueno, hablamos con Ana Marisca, yo no es la primera entrevista que le hago, porque además cuando fue nombrada, madrina sí. también de la Peña, eh, con su banda y lo guapa que viene hoy, eh, Ana. A mí me ha entrevistado muchas bueno. veces. Bueno, cuéntame mmm, toda esta noche, que es muy especial para vosotros, que hace años que pertenecía a la Peña y ya es la 36ª edición. Bueno, no sé cómo voy a superarlo del año pasado. Que hace mucho tiempo que nos hacemos el festival, pero esta noche vamos a tener mala suerte que no va a haber mucha gente, porque está la Feria de la Campana y está una fiesta en la playa. Total, a ver lo que pasa, las entradas están muchas vendidas, pero es que... ¿Le parecerá a la gente temprano que no han venido todavía? Es que hace una noche muy calurosa. A los eh, pero gusta. como aquí está y hasta las 2, las tres de la mañana, y A eh. los artistas nos gusta de que haya gente para que haya apoyo, bastante. Porque los artistas ahí bailando, ah, sin sí, gente, sin público, no... Que se le aplauda y que se le desea, pues es Cuéntame, usted me ha que ya lo tienes esto preparado, le estaba diciendo a Salvador. Yo todo. soy la que los lleva siempre, ahora esto lo lleva mi hijo, pero yo soy la que las arreglo y la que le digo lo que tienen que hacer, todo, todo... ...porque llevo muchos años con esto... ...y ellos, si no estoy yo, no hacen nada... <ríe> ...no es que no hagan nada, sino que... ...esperan que yo les diga lo que tienen sí, que hacer... ...esa motivación y que esté pues la puesta en escena sea perfecta... ...hombre, sí, sí, vamos a hacer una cosita... ...es que aquí no quieren más de una hora... ...porque no cojan muy tarde, porque son... ...cuatro cantadores más... ...entonces, por lo menos una hora se va a hacer... ...pero le estoy diciendo que acorten los bailes... ...para que no dure tanto, que no quieren más de una hora... ...a mí me gustaría que se hiciera como estamos acostumbrados... ¿eh? ...pero no quieren más tiempo porque si no cogen muy tarde... ...no modo que qué quiere que te diga. Que vaya a abrir hoy el festival... ...y que nosotros estamos encantados de estar aquí... ...y bueno pues eh, falta muy poquito... ...así que vamos ahora ya hasta con el tipo de ahí puesto... ...para no perdernos detalles Ana... ...muchísimas gracias por atendernos... ...nada a ustedes, a ustedes, a ustedes... Bueno, la verdad, aquí esta noche es toda alegría. Aquí vamos a entrevistar un poquito que nos cuente algo, Diego Amaya, que está también aquí en este festival flamenco y que nos alegramos mucho también de contar con este artista de élite. Muchas gracias, pues. ...un poquito ¿Cómo ves a todos los compañeros? Pues nada, ¿Cómo ves el nivel? La verdad, ¿Sí? que el festival, el nivel es muy bueno. La verdad, que hay buenos artistas y esperemos echar una noche buena, ¿no? Que, que la verdad, que. El público también se, ve, se lo merece, no este público hay aquí, ¿no? Ahí están sellando ya un poquito, ¿no? Está sí, todo está el, está el sonido, tu sonido gusto y todo. Pero se enfadan, no quieren que toquen mucho, maldice bueno, un poquito, se, no quieren que hagan nada, y yo tendré que probar sonido. ¿no? Claro, ah, no. Con tu guitarra, ¿no? que te hemos visto Claro, ahí. también se han equivocado en el cartel, en vez de poner, me han puesto eh, eh, Diego Reyes, como si fuera hermano de Antonio Reyes. Soy, eh. ...y Diego Amaya, pero bueno, no pasa nada... Diego Malle, ...pero aquí nos queda muy clarito, bueno. ahí, para que no haya dudas, <risa> ninguna, ¿no?... Pues nada, mujer, Bueno, eh. ...y cuéntame, ¿la tenéis eh, todo el verano, eh, muchas giras, cuéntame la qué va a hacer, dónde que, te podemos seguir... ...para que, la gente que, que le guste lo que es tu trabajo, la, que ...la verdad que el verano te lo tenemos a tope, la verdad sí. que lo, digamos que es lo que nos salva, no, el verano, ¿no?... ...el vino también hay muchas cositas, pero ya son menos, son peñitas y eso, pero el verano la verdad que no nos podemos quedar... Muchas gracias, yo creo que va a empezar esto en breve, así que vamos pues, a ver si te de, de ensayar un poquito. <risa> vamos a ver, bueno, venga, gracias, gracias. Eh. gracias a ustedes. Eh. Hasta luego. Bueno, aquí estamos con el tesorero también, que vino también al estudio de televisión. Yo se lo agradezco muchísimo. Y está aquí, claro, guardando el tesoro, ¿no? Claro, aquí estamos porque eh, lo que comentábamos el otro día en el estudio, los cantadores tienen la mala costumbre de que cuando terminan, dice Pepe, hay que cobrar. Y aquí está Pepe, para, no que, no... que le tiene preparado a cada uno su sobrecito para cuando vayan terminando de cantar. Bueno, yo sé que a ti te gusta mucho también aquí el cante. ¿Cuál es el palo que más te gusta? Hombre, yo el, el cante, como se suele decir, me vino por mi compañera, que desafortunadamente ya no está. Hace cuatro años y pico que la perdimos. Pero yo antes no era flamenco, digamos, hasta que la conocí. Me metí porque a ella le gustaba el flamenco. Y ya a base de eso, yo cuando iba a un concurso y escuchaba la segunda ceguirilla, echaba la cabeza en el hombro de ella y me ponía a dormir. Pero ya ahora voy a un concurso y que me echen 10 cantadores, 10 ceguirillas, que lo mismo me da ceguirilla. ...quizás para mí el palo que más me llene... ...sea la granaina porque... ...es el que más le llenaba a ella... ...y el que mejor hacía, porque ella cantaba también. ¿Qué fue lo que te llenó a ti del flamenco, no?... ...porque me cuentas que no lo conocía... ...no, no era algo que te motivase y que lo siguieras... ...pero qué fue, no, lo que te tocó eh, a, de, del flamenco. A, a, a mí lo que tocó es que el flamenco... ...una vez que va yendo un día una cosa... ...otro día otro cante, otro día descubres otro cante... ...luego hemos hecho mucho lo que los flamencos llamamos... ...noche buena, cince navidad... ...que esas noches son las que más te llegan... ...la noche de la peña una mesa... un grupo de amigos cantando tres cantadores... ...y que te den las seis de la mañana... ...y claro, ya te vas metiendo, te vas metiendo... ...y a base de que, como comentábamos el otro día en el estudio... ...38 años de ampamuso, va uno metiéndose... ...y te va entrando el gusanillo, el gusanillo ...y ya por pues termina uno por ser flamenco, flamenco". ...bueno yo creo que esto va a empezar en breve... ...así sí, que vamos a estar ...venía para decirle a Salvador... ...porque siempre disponen el cartel las 10 ...pero queremos las diez y media... ...como máximo empezar... ...porque claro luego cuatro cantadores... ...casi cuatro horas... ...porque si, si el cantador se sube... ...y hace tres cantos y se baja... ...cuando le vamos a pagar también le decimos... ...chiquillo que ha estado cortito... ...entonces cuatro cantes, las palabritas y demás... ...pues casi una hora se pega... ...cuatro cantadores, cuatro horas... ...y el grupo de baile... Pues ...así que vamos a ver si empezamos ya sobre las diez y media". ...muchas gracias... ...nada a ustedes... ...siempre estáis aquí atentos... ...muchas gracias a ustedes... ...bueno la verdad es que noche más grande... ...nos estáis haciendo pasar los artistas y el presidente... ...de verdad ¿eh? ...enhorabuena porque fantástico... ...acaban de llegar también dos grandes artistas ¿no? ...como siempre una satisfacción, un honor... ...el poder estar aquí como siempre... ...el día 28 de julio... ...presentando nuestro festival... ...y con dos pedazos de artistas, dos monstruos... ...como son Antonio Reyes y Luis Predeguero ...lo que queréis preguntar aquí no estaréis a disposición vuestra... ...bueno aquí te, te tengo más cerca... Eh, ...la verdad es que una noche fantástica... ...yo sé que ahora estáis a tope ¿no? de trabajo este verano ¿no? Pues sí, gracias a Dios pues... ...está la cosa bastante animada, ¿no? de trabajo... ...y la verdad que, que es un placer y un gustazo... ...estar esta noche aquí en, en San Pedro de Alcántara ¿no? ¿Qué te parece el cartel, todos los buenos artistas, los compañeros? Los... ¿Qué te ha parecido? Pues yo creo que el cartel está rematadísimo, ¿no? Creo que es un cartel de, de, de la nueva jornada, ¿no? De, de flamenco jóvenes, eh, pero a la misma vez ¿no? ya eh, consagrado, ¿no? Y para mí es un gusto estar al lado de Luis, al lado de, de mi compadre, es un Mendi de mi hermana, ¿no? ...y la verdad que bueno, vamos a intentar estar lo mejor posible... Y, ...y agradar al público, ¿no?, que es lo importante. Bueno, Luis Pereguero, que ya tuve ya, también el placer de entrevistarte... ...en La Peña, flamenca que fue también una noche estupenda, buenas noches. Buenas noches, sé. bueno, fue en la, en la Peña y hoy un gusto, ¿no?, ...porque además yo es que actualmente vivo aquí... ...y me da mucha alegría de que cuenten conmigo... ...y de encontrarme con mi Antonio y mi Ezu... ...que hemos empezado prácticamente al mismo tiempo y un gusto esta noche adelantarme algo bueno yo no sé mi Antonio yo es que soy un artista que pienso ahí arriba y él creo que también un poco pero bueno surgirá lo que lo que es el flamenco un poquito por soleá por fandango por bulería de la tierra y, y haremos lo que, lo que podamos lo que, lo que surja, porque el artista es como cuando te llaman al escenario un momento dado para decir algo, no tienes nada preparado y lo vas improvisando. El artista se inspira en el momento y ellos, Luis Perdiguero y Ateo Reyes... van a cerrar la, la, la segunda parte de la, de la noche, ¿no? Y entonces es un broche, un broche de oro con estas dos voces maravillosas. Y es verdad que has dicho antes, Gente joven del flamenco, gente que van empujando, gente que tiene ha bebido de la fuente de los anteriores y que cada día, cada día progresan, estudian y para ofrecer siempre lo mejor para este mundo del flamenco ...que es el que nos mantiene vivo y con el corazón latiendo. Vale. Muchísimas gracias y nos vamos a hacer una foto también, ¿no? Tengo de recuerdo, ¿no? Claro, Esa foto. Van a hacer un poquito eh, una salida por un poquito por tema de la sevillana... Así que les dejo entonces con el grupo Arte de Andalucía. Bienvenidos, buenas noches y gracias. Canzadita del camino, mi cabata cansada, Canzadita del camino, mi cabata cansada, Canzadita del camino, Canzadita del camino, que me pegó de tierra, me este pegó de vino, que me pegó de tierra, a de mi Yo, por Diosero, yo voy haciendo el camino, yo voy haciendo el camino, ah, te no Mío, y tú, con tu sonido Y me lo ven tu sonido, porque estás sola la vida. Cuando se acaba rocío, porque sola la vida. Cuando se acaba rocío, no. Y con un polvo yo voy haciendo el camino Yo voy haciendo el camino, ay, porque te quiero con rocío